Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos una vez más a En busca de la verdad. Pues bien, el título de hoy, Conductas humanas del siglo XXI. Mm, es interesante, ¿verdad? He estado haciendo un poquito de investigación, ya llevo pues, un tiempecito en relación a esto de las conductas eh, del ser humano, porque mm, Internet... Eh, tiene mucho que decir en cuanto al tema, al tema de las conductas. En cuanto al tema de las tecnologías, si os digo la verdad, en tres estudios de tres universidades que he podido examinar, que he podido leer, los tres apuntan a las redes sociales. Es decir, la tecnología, un teléfono, una televisión, eh, un tablet un ordenador nos puede condicionar pero nos puede condicionar el aparato en sí bueno no mucho más que en el siglo XX. es decir ya en el siglo XX teníamos prácticamente todos los mismos casi todos los mismos aparatos cotidianos eh, que tenemos ahora mismo lo que pasa que ya sabéis que las tecnologías van avanzando y, pues bueno, también va en relación un poco por las temporadas, ¿no? Cada uno, pues tiene una temporada, pues está más por, por un juego, al que, el que es gamer, ¿no? Al que le gusta jugar o al que sigue una serie de televisión. Pues bueno, esto nos puede condicionar un poco más o un poco menos. Pero lo que sí nos está condicionando son las redes sociales, pero de sobremanera. También vamos a hablar de la disonancia cognitiva, que es, ...uno de los temas importantes a abordar con el tema de las conductas humanas del siglo XXI... ...es decir, nos creemos todo, pensamos que lo que tenemos en nuestra mente es realidad... ...y a veces hay que comprobarlo. Vamos a empezar este directo, buenas noches a todos, eh, saludos, moderadores, amigos... ...miembros del canal que estáis aquí... ...y vamos a empezar... ...vamos a empezar... ...con la disonancia cognitiva... ...pues bueno... Eh, ...¿cómo podemos... ...hablar de la disonancia cognitiva, ¿no? ...pues bueno, hay diferentes investigadores... Eh, ...que hablan de este tema... ...además es un tema muy... ...latente en el siglo XXI... Se han propuesto diferentes teorías de la disonancia cognitiva, ¿no? Que se explican cómo personas, cualquier persona de los que estáis ahora aquí, eh, inclusive yo, intentamos mantener su consistencia interna de la disonancia cognitiva. Es decir, tenemos una eh, fuerte necesidad interior que nos empuja a asegurarnos de todo lo que creemos. Actitudes y su conducta, si son coherentes entre sí, ¿eh? cuando existe inconsistencia entre estas, es decir, entre las creencias, la actitud y la conducta, el conflicto conduce a la falta de armonía. Algo que la gente se esfuerza por evitar. Todos. ¿eh? Y esto nos, nos incluimos todos. ¿eh? Bueno... <coughs> Esto de la disonancia cognitiva se ha estudiado muchísimo, muchísimo más de lo que nosotros nos pensamos en el campo de la psicología y se puede definir como la incomodidad, tensión o ansiedad que experimentan los individuos cuando sus creencias o actitudes entran en conflicto con lo que hacen. Este displacer que es todo lo contrario del placer, puede llevar a un intento de cambio de la conducta o a defender creencias o actitudes, incluso llegando al autoengaño, para reducir el malestar que producen. Es decir, la relación entre una mentira y la disonancia cognitiva es uno de los temas que más ha llamado la atención a todos los investigadores del campo psicológico. Hay dos investigadores, Leon Festinger y James Merrill. Merrill, no me recuerda al Señor de los Anillos. Pues bueno, realizaron un estudio que demostró que la mente de los embusteros resuelve la disonancia cognitiva aceptando la mentira como una verdad. ¿Os suena? Bueno, pues bueno, estos dos investigadores diseñaron un experimento para probar que si tenemos poca motivación extrínseca, para justificar un comportamiento que va en contra de nuestras actitudes o creencias. Tendemos a cambiar de opinión para racionalizar nuestras acciones. Esto es muy importante, lo ¿eh? que os estoy hablando aquí, y ahora hablaremos de todo lo demás. Y veréis hasta dónde llegamos con todo esto. Pues bueno, para ello eh, pidieron a unos estudiantes de la Universidad de Stanford, eh, divididos entre grupos que realizaran una tarea que evaluaron como muy aburrida. Posteriormente se les pidió a los sujetos que mintieran, pues tenían que decirle a un nuevo grupo que iba a re realizar la tarea que esta había sido divertida, que se lo habían pasado muy bien, pero en realidad era un muermo. Bueno, al grupo 1 se le dejó marchar sin decir nada al nuevo grupo. Al grupo 2 se le pagó un dólar antes de mentir y al, al grupo 3 se le pagó 20 dólares. ¿Vale? Estamos con lo que estamos, ¿no? Bueno, una semana más tarde, Festinger llamó a los sujetos del estudio para preguntarles qué les había parecido la tarea. Bueno, atentos porque esto no tiene desperdicio. ¿eh? El grupo 1 y 3 respondió que la tarea había sido aburrida, mientras que el grupo 2 respondió que le había parecido divertida. ¿Por qué los miembros del grupo que habían recibido solamente un dólar afirmaban que la tarea había sido divertida? Bueno, los investigadores concluyeron que la gente experimenta una disonancia entre las cogniciones en conflicto. Al recibir solo un dólar, 80 céntimos, 84 céntimos de euro, los estudiantes se vieron obligados a cambiar su pensamiento porque no tenían otra justificación. Un dólar era una tontería y producía disonancia cognitiva. Un dólar era una chorrada, no servía para nada un dólar, ¿qué haces con un dólar? Bueno, los que habían recibido 20 dólares, sin embargo, tenían una justificación externa para su comportamiento y por tanto experimentaron menos disonancia. Esto parece indicar que si no hay ninguna causa externa que justifica el comportamiento, es más fácil cambiar de creencias o actitudes. Hay más estudios, pero me ha llamado mucho la atención. Un ejemplo clásico cuando se habla de la disonancia cognitiva son los fumadores. Todos sabemos que fumar puede provocar cáncer. Puede. Problemas respiratorios, fatiga, fatiga crónica e incluso la muerte. Pero, ¿por qué la gente sabiendo que todos estos efectos perniciosos que causa el humo todavía fuma? bueno, saber que fumar es tan perjudicial para la salud pero continuar fumando produce un estado de disonancia entre dos cogniciones debo estar sano y fumar perjudica mi salud tenemos dos cositas ¿eh? pero en vez de dejar el tabaco o sentirse mal porque fuman los fumadores pueden buscar autojustificaciones como ¿de qué sirve vivir mucho si no se puede disfrutar de la vida? más vale... Morir harto, más vale dejar un bonito cadáver, ¿no? ¿Os suena esto? ¿Quién ha dicho esto? De los fumadores. ¿Eh? Los que sois fumadores, yo he sido fumador, y también lo he dicho. Es decir, bueno, no pasa nada, total, para lo que me queda, pues bueno. Pues bueno, este ejemplo que os acabo de decir muestra que a menudo reducimos la disonancia cognitiva distorsionando la información que percibimos. ¿Lo pilláis? No hablo solo del fumar. Si somos fumadores, no, respetamos tan, eh, no prestamos tanta atención a las pruebas sobre la relación tabaco-cáncer. Las personas no quieren oír cosas que les pongan en conflicto con sus más profundas creencias y deseos. ¿Os suena? A pesar de que el mismo paquete de tabaco haya una advertencia sobre la seriedad del tema. suena todo esto? Sí, algunos diréis. Bueno, sí, tal. Ahora no estoy leyendo. Pero la disonancia cognitiva, pues ahora vamos a ver qué es lo que dice la oficialidad. Es el término disonancia cognitiva que hace referencia a la tensión o desarmonía interna del sistema de ideas, creencias y emociones las cogniciones, que percibe una persona que tiene mismo tie al mismo tiempo dos pensamientos que están en conflicto o por un comportamiento que entra en conflicto con sus creencias, religión, tierra plana, reptilianos, bla bla bla, o suena? Es decir, el término se refiere a la percepción de incompatibilidad de dos cogniciones simultáneas, todo lo cual puede impactar sus actitudes os parece? Luego, pues hay ejemplos clásicos de Leon Festinger que os acabo eh, de, de, de comentar. Pero esto de la disonancia cognitiva se está aplicando en las redes sociales. te hablan de reptilianos. Tú te lo crees y te autoconvences de que el reptiliano se ha comido un gato o un perro, se ha arrancado la piel, la reina de Inglaterra, vienen los watching nights, las naves espaciales. Esto es disonancia cognitiva. Porque una persona en su sano juicio puede creer, puede creer, sin llegar a ser disonancia cognitiva, pues que hay vida en el espacio, que hay vida más allá de nuestro planeta, que por pruebas y evidencias... Pues hay gobiernos que, por ejemplo, lo que hacen es eh, todo esto de los archivos clasificados OVNI, estudios, organizaciones que estudian el fenómeno OVNI, todo esto sí, porque hay algo con una base sólida. Pero cuando ya se empieza que el gris se transforma en gatuno, el gatuno en perruno, el perruno en reptiloide, ahora salen los anunakis que no encajan, pero los vamos a encajar, salen los dioses de no sé qué, los encajamos aunque sea encajar un cuadrado en un círculo, no importa, aunque sea martillazos, y eso es la disonancia cognitiva. Y esto está pasando en las redes sociales, pero no solamente con eso, está pasando a nivel política. A nivel alimentación, a nivel, bueno, hace poco vi yo un vídeo, no voy a decir de qué canal, pero de un señor que manipulaba un móvil, todo era un truco, le sacaba una pieza, le ponía tal y lo que hacía era destrozar el teléfono. Y luego hay gente que lo ha hecho y se ha quedado sin teléfonos ¿eh? para querer trucar un teléfono de alta gama. Y se han quedado sin teléfono porque ya lo han destrozado y es la creencia la no comprobación esto afecta a la disonancia cognitiva la no comprobación es decir yo sé que muchos de vosotros me seguís y sé que muchos de vosotros confiáis en un número porcentaje elevado en lo que yo os digo aquí hay dos cosas si yo juego con la disonancia cognitiva ajena os puedo meter en un buen follón si eres una persona responsable compruebas el dato 100 veces 50 25 5 veces lo suficiente para no crear una expectativa que la persona que estáis ahí detrás vais a creeros con lo cual tampoco es una responsabilidad vuestra sino que es una responsabilidad del emisor esto lo estáis viendo en diferentes lugares, en diferentes canales, en diferentes páginas web, en diferentes plataformas de información, en, pero de información de cualquier tipo. Es más, sin ir más lejos, hay que ir con mucho cuidado con el tema de la nutrición, porque esto no es moco de pavo, porque eres lo que comes. Si tú haces el loco o la loca, pues la puedes liar muy parda. Y este es el cuerpo que tenemos, no tenemos otro. Esto es lo que tenemos y lo que hagamos a ciertas edades nos puede acarrear problemas de salud a largo plazo, cuando tengamos cierta edad. Si te has cuidado dentro de unas... Bueno, de una, de una forma racional, ¿no? De, de unos límites normales, pues bueno, pues todo esto se ve reflejado. Evidentemente, si tienes una enfermedad que, bueno has cogido una enfermedad ajena a, a tus intenciones o, o que te viene de golpe una enfermedad o tienes un accidente, pues ya ahí no, no tiene nada que ver, por ejemplo, la alimentación, ya son causas externas. Pero hay cuidado con los canales de alimentación. Y os diré por qué. No porque yo sea un obses obsesionado, ¿no? Estoy obsesionado con la alimentación. No, no, al contrario. Sino que uno es deportista y, bueno, pues sabes que comiendo, pues carnes, vegetales, pescado, verduras, hortalizas, tal, fruta, esto y lo otro, pues bueno, sabes, que vas potenciando pues, tu fuerza o vas potenciando tu resistencia o qué, qué alimentación es un poco más diurética o, por ejemplo, ¿no? O con qué alimentación pues, puedes ir perdiendo un poco de peso para los que tienen sobrepeso. Y esto lo vas consultando y lo vas mirando. Cuidado que hay páginas y lugares donde realmente no son especialistas sino que te dicen lo que les da la gana. Y luego ya sabemos, pues bueno, todo esto de tierra plana, de no se ha ido a la luna, ¿por qué? ¿Por qué no? La ciencia nos miente, en fin, todas estas cosas que lo que generan es, es una disonancia cognitiva y también se eh, eh, expulsa hacia afuera, ¿no? Tú eres el emisor y el que está detrás, como cree en esa persona, dice exactamente las mismas palabras calcadas sin comprobación. Y eso es un arma de doble filo y podría que, se podría decir que sería hasta terrorismo en las redes, ¿eh? Cuidado. Dicho esto, y digo terrorismo, ¿por qué? Pues os voy a informar. Porque un servidor, como recibo insultos, amenazas y cosas de esas, pues me he tomado la molestia de mirar la legislación. ¿Qué legisla Internet? ¿Qué regula Internet? Y yo pensaba, y os digo la verdad, que no había una ley, no existe una ley. Sí existe, y es una ley internacional. Hay leyes en Internet y muy severas. Cuidado con las amenazas y con las mentiras, porque las mentiras pueden llevar, pues, a que un colectivo de personas o un número de personas o una persona, pues, pueda efectuar pues alguna tontería. Y que luego tú puedas defender algo que está basado en una mentira, te pueden denunciar y puedes perder el juicio. Esto ya lo hemos visto. ¿eh? Esto ya lo hemos visto. Luego el tema de la libertad de expresión se puede aplicar. Pero si continuamos un poquito más allá, y ya con esto de la disonancia cognitiva nos lo dejamos aparcado para un poquito más tarde, como he dicho, todas las, eh, todos los estudios apuntan a las redes sociales y hay cosas en las redes sociales que hay que tener muy en cuenta, porque son un arma de doble filo. Bueno, aparentemente, bueno, aparentemente todo esto se creó eh, para conectar personas información mantener conversaciones con personas que no ves de manera habitual o conocer a gente con gustos similares a los tuyos por ejemplo en las redes sociales o pues gente que nunca te hubieses imaginado que puedes hablar un famoso no pues por aquí puedes hablar no no hace falta que vayas a su casa lo puedes hacer sin embargo también han advertido muchos investigadores fuerzas y cuerpos de seguridad del estado del estado perdón que han derivado otro tipo de problemas, problemas cada vez más habituales que viven día a día millones de personas en el mundo. Por ejemplo, hay diferentes plataformas, ¿eh? no voy a decir los nombres, esas plataformas que colgamos las fotos, que ponemos un mensajito, que ¿eh? todo eso, los estados, ¿no? pues bueno, pueden resultar entretenidas si éstas complementan tu vida o si haces un uso responsable y coherente de ellas los excesos siempre son malos estar pendiente de la información o lanzar mensajes a tus amigos virtuales porque son virtuales no son amigos de verdad no te lo creas puede hacer que desatienda a tu vida pero a tu vida de verdad a tu entorno bueno, sobre todo no descuides el trabajo, los estudios por personas que no conoces. Esto supone un problema y terminarás aislado, olvidándote de vivir con tus amigos, familia, pareja, marido, mujer, fuera del confort del mundo virtual. Esto no lo hagas. Pero bueno, estamos acostumbrados a rodearnos de gente que en realidad en la soledad nunca es un enemigo. Todos son amigos en las redes sociales, o casi todos. Las personas con problemas serios con las redes sociales suelen plasmar todo lo que piensan y hay que saber que eh, la soledad a veces no es, una, es, no es una mala compañía. No hace falta estar rodeado de tanta gente. ¿eh? Bueno, de hecho, estar solos o solas con tus pensamientos pueden venirte bien para capacitar sobre tu futuro, en el terreno laboral, social, amoroso, familiar, ¿no? No sé... En lugar de intentar rellenar esos momentos vacíos, mirando lo que hace uno, criticando lo que hace el otro. Y con una incursión obligada a las redes sociales cada día. Tengo que ver lo que ponen en Facebook, tengo que mirar lo que escriben en Instagram, tengo que ver lo que escriben en no sé dónde, tengo que ver... Y luego publicar. Y luego me hago una foto, ¿no? Me hago un selfie. Ah, qué guapo estoy. Hola, hasta luego. Pam. Y te haces una foto, ¿no? Una práctica habitual en las redes sociales es poner absolutamente todo lo que haces, lo que piensas o los planes que tienes y con quién los realizas. Cuidado con esto, cuidado con eso, ¿eh? mucho cuidado. Bueno, pues seguramente no es necesario criticar a la sociedad de, de, de la manera en que eh, poner tus fotos más interesantes del último viaje o sacar tus pensamientos más internos. Pues bueno, estar lanzando a un puñado de desconocidos tus verdaderos sentimientos y por tanto privándote de la intimidad que te mereces. Guarda algo para ti y valora pues, esa intimidad eh, que a veces es necesaria para seguir adelante, ¿no? Y no, no tenemos que regalarlo todo. Bueno, internet se encuentra de todo, ¿eh? Amigos, colegas, para salir, compañeros, parejas, citas. Eh, zumbaos, gente normal, anunakis, pero también lo contrario. Odios, mentiras, chantajes, frustraciones. La vida online está muy ligada también al acoso, o en este caso al ciberacoso, que es un delito grave, sea del país que seas. Yo pensaba que no, si tú estás en México y me amenazas, bah, no pasa nada. No, no, tú puedes denunciar. Y a través de la Policía Nacional, esa orden... Pasa a la policía que corresponda en México. Y en México te van a llamar y van a, en fin, que te pueden condenar. Te pueden condenar o te pueden multar o te pueden sancionar o te pueden eliminar una cuenta o hay leyes para esto. Y si es en España que todo es más accesible, o tú vives en España y es en España, o si vives en México y lo hacen en México o en Argentina y eres de Argentina, es mucho más rápido, ¿eh? Bueno, para librarnos de todos estos acosadores es tan sencillo como borrar un perfil o comunicárselo a alguien competente, a cualquier policía o fuerza, cuerpo de seguridad del Estado. Otro de los problemas más evidentes que entraña el uso de las redes sociales es la adicción que suponen. Y ahora diréis, oye Rafa, ¿qué tiene que ver la disonancia cognitiva con esto? Espérate, que esto tiene, tiene rato. Y vais a entenderlo y vais a ver hasta dónde llega todo esto. ¿eh? Y hay una verdadera enfermedad, pero una enfermedad total. Pues bueno, uno de los problemas más evidentes que entraña el uso de las redes sociales es la adicción que suponen. Pues bueno, según se han realizado estudios en diferentes lugares, uno de ellos es Harvard, en el año 2012, la exposición de ellas activa a las, las mismas zonas del cerebro que el consumo de estupefacientes. ¿Qué me dices? ¿Eh? Bueno, no es de extrañar que a veces quedamos con alguien y estemos más pendientes del móvil y oigamos decir que alguien tiene que colgar una foto en el Instagram o aquí o allá, ya que es su forma sana de sentirse bien. Voy a ponerlo para que vean, voy a subirlo porque estoy guapísimo, guapísima, voy a hacer esto porque quiero dar por saco, pues bueno, pues tú lo subes, ¿no? Es una adicción y hay que saber desengancharse. ¿Quién no ha publicado alguna vez una imagen en su red social? Todos, todos, eh, todos hemos publicado algo, o muchos, o quién no ha sucumbido a esa tentación. Eh? De dar a conocer a nuestros amigos ese último viaje, esa comida sabrosa o esa fiesta tan importante. Pero, pero cuidado con el tipo de fotografías que subimos. Hacerse fotografías en ropa interior, bañador, bikini o muy sexys, chico chica, es muy peligroso. Sí, amigos, sí ya que hay gente que puede utilizarlas ¿eh? para uso indebido en páginas web o chantajes, abusos. No es lo más común, pero seguro que te habrás dado cuenta que el uso constante de las redes sociales en los dispositivos móviles ha elevado el número de accidentes. No solo es que las personas sigan usando el móvil mientras están al volante, no es escarmientan, Sino que también por la calle. Hay gente que al actualizar su estado de cualquier red social, colgar la última foto en tal o cual sitio o poner una opinión en tal o cual lugar, ha tropezado con un bordillo, ha caído al suelo, se ha estampado con una señal, se ha chocado con una farola, se ha caído por una alcantarilla, se ha partido la crisma porque había un bordillo y no la ha visto, ha venido un coche y se la ha llevado por delante. Esto pasa, ¿eh? Hace poco aquí, aquí al lado, pasó. El uso excesivo y desmesurado de las redes sociales puede llevar a una depresión En casos muy extremos, claro A veces entrar en Facebook, por ejemplo, para comprobar lo que te estás perdiendo No ayuda, como tampoco lo hace esperar impaciente los comentarios o me gusta de tus amigos y conocidos O un vídeo mío No estés esperando un vídeo mío Hay gente que me escribe Rafa, es que no has subido vídeo hoy Pues no no lo voy a subir. ¿Por qué? Pues porque aún no he elaborado el vídeo. Evidentemente, todo lo que estoy diciendo, yo soy persona pública prácticamente, no soy un mega canal, pero bueno, ya con un número de seguidores que dentro del ámbito de, de, por el cual tú vengas aquí, los gustos que tú tengas, pues hay gente que está esperando más o menos un vídeo de los míos. No lo hagas, amigo. Vive tu vida. Tranquilo, ya habrán vídeos. De hecho, llevo un par de días que no he subido vídeos, Hoy quería hablar de esto. Mañana tenemos una entrevista y pasado estrenamos el documental de la Atlántida. El miércoles a las 12 menos cuarto de España, además ya lo tenéis programado, se estrena el documental de la Atlántida. Y os digo una cosa: me hace gracia y yo os lo agradezco de todo corazón, pero yo me pongo en el lugar de estas personas. Rafa, es que no ha subido vídeo. Ser bueno y qué, que no haya subido vídeo. Hay más canales, o si no. Relájate. Sal a la calle, ve al campo. Es que llueve, cojo un paraguas. Disfruta. A veces los pequeños contratiempos de la vida, los pequeños fracasos de, imagínate, hoy hace sol. Pues como hace sol y dice que el tiempo mañana va a hacer sol, pues me voy a ir al campo. Qué divertido. Y resulta que te levantas y el tío del tiempo se ha equivocado y... y llueve. Pues bueno, da igual, abrígate, no te mojes, cojo un paraguas, sal. Estos pequeños contratiempos nos hacen aprender, nos hacen exteriorizar, nos hacen eh, pues, tener más habilidades, no sé, muchas cosas. Los fracasos también son importantes, que es lo que nos hace aprender en esta vida. No estés esperando un vídeo mío. Por supuesto que no. Disfruta de la vida. Hay cosas más importantes que ver un vídeo de Rafa Fernández diciendo cosas que a veces no están de acuerdo con lo que tú dices con tu disonancia cognitiva, y muchos no son tolerantes. Pero bueno, vamos a seguir. Mentir, mentir en las redes sociales es lo común. Es el común denominador en, en casi el 70% de los usuarios. Bueno, no, no es necesario contar mentiras tampoco, así abiertamente. Bueno, es habitual embellecer la realidad para que tu vida parezca más interesante de cara a los demás. No, tú estás hecho polvo y dices, me voy a hacer una foto sonriendo para que vea tal o cual persona que yo soy feliz. ¿no? Igual no eres tan feliz en ese momento porque, yo qué sé, tienes un padrastro, no lo sé, ¿eh? o te has pillado un dedo con la puerta, no lo sé. Pues bueno, eh, esto puede generar otros sentimientos como la rivalidad y la envidia provocada por otros usuarios y por no encajar en una versión ficticia inventada sobre ti, sobre ti mismo, o tus circunstancias. Es decir, es un problema mentir. Pero es un problema mentir en la vida, no en las redes sociales. ¿Pero qué es lo que pasa en las redes sociales? En las redes sociales tú puedes poner una foto tuya, no, tú te puedes inventar una vida. O puedes poner una foto de... El vecino, yo qué sé, o un gato, ¿no? Hay muchas fotos con gatos, con perritos, con animalitos, paisajes. Tú nunca sabes quién hay detrás. Y si no pone una foto de perfil, o no pone, tampoco, o sea, sí lo sabes, pero si no pone una foto en la que se identifica a la persona y ves una correlación en sus fotos, en sus publicaciones, ¿quién hay detrás? No lo sabes. Con lo cual también hay que ir con mucho cuidado, porque aquí eres anónimo. Vamos a ver, los perfiles que a mí me, me dicen, oye Rafa, pues estoy de acuerdo con el vídeo, por esto y por lo otro, buen vídeo, te he dejado un like o lo he compartido, yo no sé quién es. Pero es que el que dice todo lo contrario, tampoco sé quién es. El que te amenaza, no sé quién es. El que te aplaude y que luego te amenaza, no sé quién es. Tan solo conozco a un grupo de personas que sois próximos a mí. Pero el resto yo no los conozco, no os conozco, con lo cual podéis ser una persona que realmente no sois. Esto no me pasa a mí, esto os puede pasar a vosotros y seguro que habéis tenido algún desencuentro o algún problema relacionado con esto. Si nos vamos al tema de las nuevas tecnologías, he leído eh, tres informes de tres trabajos diferentes, dos de Latinoamérica y uno de España, donde todo apunta a las redes sociales. Es decir, las tecnologías, habla de, de la innovación, de la inteligencia artificial, del diseño, de una infinidad de cosas muy bonitas, además muy bonitas, muy bonitas, además rozando lo científico, eh, pero todas apuntan a las redes sociales. Y las redes sociales tienen todos estos inconvenientes. Si todo esto, le sumamos la disonancia cognitiva, es un grave problema. Por ejemplo, sabéis que yo, es el ejemplo más práctico que voy a poner yo ahora, que lo tengo aquí en mi canal, no hace falta hablar de otros, hablaré de mí como ejemplo. Tenemos aquí pues diferentes temáticas. Hay gente que el tema del misterio pues no le gusta, le revienta, no le gusta. Me atacan. ¿Por qué? Porque en su creencia no cabe esa posibilidad. Personas que se cabrean por el tema de la política. Yo nunca lo... a mí me hace gracia sobre todo cuando me dicen se te ve el plumero, pero si yo digo abiertamente que no se me ve el plumero. Cuando yo digo abiertamente no me gustan las políticas actuales de izquierdas. Esto provoca al que tiene ideología de izquierda automáticamente ataca no dice bueno pues hay una persona que en ese término no coincide conmigo pero en el resto de los términos es posible que sí el respeto se ha perdido en las redes sociales porque somos anónimos el insulto porque estás a cientos de kilómetros o 25 calles más allá y no estás delante de la persona qué persona civilizada que se precie en sus términos normales de, de, de lo que es una persona, cuando tú puedes hablar de fútbol, por ejemplo. Hay gente que se pilla unos cabreos por el fútbol. Yo A la gente le digo, yo soy del Barça, pero es que también soy del Madrid, y no lo entienden. ¿Por qué? Pues porque me gusta el fútbol. Me gusta el Barça porque soy de Barcelona y es el equipo de mi barrio, pero también me gusta el Madrid porque es un gran club y he visto grandes partidos del Madrid. Me gusta la selección española. Y hay gente que eso no lo entiende. Me gusta el Valencia, me gusta el Sevilla, no sé, me gustan diferentes equipos. Eso, dentro de la disonancia cognitiva de muchas personas, el fanatismo, hacen que no lo entiendan. ¿Cómo puede ser de un equipo y de cinco equipos a la vez? También soy del Real Jaén que va a subir a segunda división. Es decir, que no... Eh, puedes tener la mente abierta, pero no se tiene la mente abierta. Y esto es un verdadero problema. Entonces vemos que las disonancias cognitivas, en realidad, están haciendo un gran eh, escarnio eh, a su propia persona y luego al entorno. Esto también es un problema. Entonces aquí hay muchas lecturas. Y sobre todo, lo que debemos de hacer es hacer un examen, un examen a nosotros mismos, de todas estas cosas que estamos hablando. Hemos perdido la paciencia, porque ahora todo es rápido. Quiero saber algo. Antiguamente, pero hablo antiguamente, tú te querías hacer un trabajo, ¿no? un trabajo de una investigación. Pues era muy fácil te vas a la biblioteca de tu barrio, a la biblioteca de tal universidad, la mayoría son públicas, donde puedes fotocopiar, fotografiar un párrafo, puedes coger información. Pues bueno, pues, esto la gente no lo hace. Yo me encuentro que las bibliotecas son los lugares más vacíos hoy en día. ¿Por qué? Porque tenemos internet. ¿Qué es lo que están obligando a las universidades y a los colegios y a los institutos? Que... Incluyas la bibliografía en un trabajo, pero que no sea de internet. Entonces, esto es muy inteligente por parte de los profesores, ¿no? Las bibliotecas están vacías, pero ya no hace falta ir a una biblioteca. Tienes bibliotecas virtuales. De hecho, hay libros. Una de las cosas que yo os invito es: eh, si os gusta, si os gusta el arte, si os gusta, eh, sobre todo, los, los grandes manuales de construcción los grandes manuales de pintura, eh, grandes textos literarios del siglo XII, siglo XIII, siglo XIV, creo que ya se puede, tiene una pestaña para, para traducir, creo que esta página todavía está activa, que es la Biblioteca Nacional de París. Podéis flipar, es alucinante, porque es que todo está digitalizado y metido en esa página. Evidentemente no vivo al lado de París, con lo cual esto a mí me soluciona muchas cosas en cuanto a ciertas inquietudes que yo tengo y de hecho cuando estudiaba consultaba mucho esa página. Curioso, ¿verdad? Todo lo que estamos hablando. Así que hay que ir con mucho cuidado, amigos. Mucho cuidado con todo lo que hacemos. Ahora viene otra parte y ya con esto concluimos el programa de hoy. La parte... Es muy simple. Las televisiones, los grandes medios de comunicación, somos la cara B de los grandes medios de comunicación. ¿Qué quiero decir con la cara B? ¿Que somos más importantes? No. ¿Que somos menos importantes? Tampoco. ¿Que, de, que dicen la verdad todos los medios que aquí en Internet exponemos algo? No, todos dicen la verdad. Pero no todos mienten. ¿Dónde se están introduciendo todas las fobias, los temas de, en fin, violencia, agresividad, el racismo? Desde aquí. Cuidado. Estas plataformas son un arma de doble filo, como he dicho al principio. Y hay que saber hacer buen uso. Todos tenemos un cuchillo en casa, ¿verdad? Todos. ¿Tú para qué utilizas un cuchillo? Para cortar la carne, el pescado, el queso, ¿no? O tu jamoncito, ¿verdad? Pero no lo utilizas para otros fines peligrosos, ¿verdad? Tú cuando llega alguien a tu casa no le pones un cuchillo en el cuello. Internet es lo mismo. Si le das un buen fin, te servirá. Si no le das un buen fin, cuidado donde caes. Pero no donde caes porque venga una mafia y te secuestre. No, no, no, no, no. Quizás estás secuestrado en tu casa. Por la ideología, por lo que te están inculcando, por lo que te están diciendo. Y esto es un problema. Muchos de vosotros, y de esto no me jacto, de esto no me río, ni de esto eh, voy a alardear. Pero voy a decir lo que muchos de vosotros, y además me habéis dicho en persona, Mira, Rafa, yo no sigo a tal canal o tal otro porque miente. Mi pregunta, ¿tú la has comprobado que miente? Hombre, pues sí, vale, ya está. O al otro no lo sigo porque miente. ¿Lo has comprobado también? Ah, pues no, pues compruébalo, si miente o no miente. Compruébalo por ti, no por lo que yo te diga. Esto es importante. No lo porque, por lo que digan los demás, sino por lo que tú entiendes que puede estar dentro de, de, de lo correcto o no. Luego también entramos en el margen de las creencias. Tú puedes tener una creencia, puedes ser religioso, puedes ser no religioso y creer en los extraterrestres. Sí, pero hay que tener mucho cuidado. Porque dicen que las religiones se han eh, creado sectas. Pero ojito, que con ciertos canales de divulgación, no científicos, se han creado otro tipo de sectas. No hace falta que estés congregado en un sitio, sino quizá de, desde tu asiento, desde donde estás ahora, quizá ya formas parte de una secta por esa ideología que te han inculcado. Una de las cosas donde veo yo un tema sectario es el tema de los cinturones de Van Allen. No hemos salido de la tierra, ¿por qué? Por los cinturones de Van Allen, pero tú lo has comprobado. Sí. ¿Y quién lo dice? Un científico. Uno. Uno. Y luego muchos grandes divulgadores. Y de una, un estudio que dice uno, a miles de estudios, automáticamente, ¿tú te crees el que al loro con esto? ¿Crees tú que es un antisistema? No, no es un antisistema. El que te diga eso no es un antisistema. Ya forma parte del sistema. Y el sistema es aborregarte. Lo que pasa es que tú no lo entiendes. Tú dices, tú eres oficialista. No, yo no soy oficialista. Yo sí soy un antisistema. Que no digo lo que dicen los antisistemas que ya no lo son y que forman parte del sistema. ¿Lo habéis entendido, verdad? Me he explicado lo suficientemente bien. Pues esto es lo que hay que tener muchísimo cuidado. Todos aquellos que salen divulgando y los chemtrails y tal, ¿hay algo de verdad de los chemtrails? Claro que sí. Pero no en todos. No todos los gatos son pardos. No todos los españoles son andaluces. Ni cristianos. Ni guapos y apuestos, o españolas. Hay de todo en la viña del Señor, ¿verdad? Ese es el verdadero kit de la cuestión. Y mucha gente, cuando me habla del cinturón, ¿dónde van, Allen? Y dices, pero tú lo has comprobado, pero tú has leído los estudios. Y el que dijo eso, ¿dónde acabó? Es que la ciencia miente. ¿Por qué dices eso? Yo estoy rodeado de ciencia. Y tú estás rodeado de ciencia. ¿Es mala la ciencia? No. La ciencia, pues, cuantos más errores tiene la ciencia, mejor. Porque así aprenden. Es como yo. Cuantos más errores tengo, más aprendo. Otra cosa es que seas tonto. Que yo no lo soy. Y tú tampoco lo eres, amigo. Esta es la realidad. La ciencia es mala. Los científicos mienten. Cuidado con eso. Y te voy a decir por qué. Porque esos supuestos... Antisistema, esos supuestos anónimos, esos supuestos eh, descontentos sociales, no son tales, te están engañando. Pero yo no soy quien para que tú me creas, sino búscalo tú, analízalo tú y tú hallarás la respuesta. Pero si te sirve una pista de un servidor, que a mí me da lo mismo, que puedes hacer lo que te dé la gana, es que te darás cuenta que todos esos de esos pseudocientíficos que contactan, que hablan que hay naves, que tal eh, punto com y todas esas cosas puedes comprobar lo que dicen lo puedes comprobar o quizá tú no te tomas la molestia y tú lo, lo tomas a modo de entretenimiento pero luego te lo acabas creyendo ¿Tú no sabes que una de las mayores eh, estrategias de la publicidad es el machaque psicológico? ¿Sí? El machaque psicológico. Yo te voy diciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Rafa Fernández es chino, Rafa Fernández es chino, Rafa Fernández es chino. Y yo no soy chino, yo no tengo cara de chino. Pues llegará un momento en que tú, a un amigo tuyo, le dirás Rafa Fernández es chino, lo sabías, pero no lo parece. Disonancia cognitiva pero no lo parece, pero es que es chino. Y en realidad ni soy chino, ni se me, me parezco a ningún, vamos, no me parezco ni, ni a un hindú. ¿eh? Bueno, cuando me da el sol me pongo así colorado, pero acabarás diciendo, Rafa Fernández es chino. ¿Lo sabías? Oye, pues no lo parece, pero lo es. Tú no sabes por qué, pero lo es. Porque yo te estoy bombardeando que soy chino, que soy chino, que soy chino. Llegará un momento en que tú te lo creerás y no importará que parezca yo chino o no, tú lo creerás así y lo transmitirás. Y eso es lo que pasa en las redes sociales. Y eso es un problema. Es que lo dice fulano. A mí me importa fulano. Tú lo has comprobado, tú te has sentado en una biblioteca, tú has hablado con alguien... Eh, de, relacionado con eso, tienes informes, eh, has escrito a esa empresa, le has escrito a ese ministerio, yo sí me tomo las molestias. Me pasa es que, claro, yo, gracias a Dios, no tengo la repercusión que tienen otros canales, por supuesto, cosa que a mí me alegra mucho, porque ande, yo caliente, ríase la gente, yo voy pasito a pasito con mis, eh, mis cositas, poquito a poco y sin prisa. Pero a veces la intencionalidad de la codicia del ser superior, porque esto también es así, hacen que mantener tu estatus te obligue a mentir. Y Esto está pasando en las redes sociales, sobre todo en los vídeos, en algunos vídeos, en algunos lugares, en algunas cadenas de televisión, en algunas personas. Esto pasa a todos los niveles, ¿eh? no, no nos vamos a centrar en una cosa, pasa en todos los niveles que se va manteniendo pues una mentirijilla que luego se va haciendo más grande, qué tal? Y lo más bonito, amigos, la conclusión de todo esto es que nos miremos todas las mañanas al espejo y veamos quiénes somos realmente. Sí. sí. no que no solamente nos peinemos. Bueno, yo tengo poco pelo ya, ¿no? Porque yo ya tengo ya pues poco pelo. Y orgulloso de tener la edad que tengo y de ser como soy perfectamente. Eh, creo que es un ejercicio importante para esta humanidad nos miremos al espejo ¿m? y tengamos más empatía por la realidad y por las personas pero bueno, esto es algo que yo digo aquí y luego seguramente hay gente esperando a que yo acabe el directo para luego insultarme ¿no? No, me da igual, se les borran los comentarios y ni tan siquiera se les hace ni puñetero caso y la reflexión que os hago porque después de toda esta disertación, con datos, con nombres, números, cifras, información, yo os hago una pregunta. ¿Qué te parece todo esto? ¿En qué lugar estás tú? Ahí te lo dejo. ¿En qué lugar estás tú en toda esta historia? ¿En qué lugar te encuentras? ¿Hacia dónde vas? ¿En las redes sociales? ¿Con la disonancia cognitiva? con todo lo que te rodea piénsalo piénsalo y sacarás muchas conclusiones y dicho esto yo por mi parte si vais a mis Facebooks, a mis sitios, yo tengo mis Facebooks, mis Instagram, mis Twitter privados que no conocéis ninguno. Ese es el mío. El resto es en busca de la verdad, Rafa Fernández la plataforma que, que se tiene, eblv.es, ¿eh? no pasa nada, y uno no vive en la red. ¿Mm? Lo tienes así pues a nivel, a nivel familia y a nivel pues un poquito gente más cercana, amigos, ¿no? que algunos que estáis aquí sois eh, amigos prácticamente como familia, algunos de los que estáis aquí en el chat, que me conocéis personalmente. Así que yo os dejo esto, ¿en qué lugar estás tú? ¿De qué, ¿Cómo puedes relacionar todo esto de la disonancia cognitiva, de las tecnologías? ¿Qué nos pasa o qué te está pasando? Piénsalo. Dicho esto, ya para los que habéis aguantado este tirón hasta aquí, de verdad que sois unos campeones, y yo os lo agradezco. Ahora vamos a informaciones del canal, que es eh, tenemos el estreno el miércoles del de documental de la Atlántida. ¿vale? Hemos tenido unos problemillas técnicos en este documental que hemos tenido que solventar sobre la marcha, han habido ahí unas cositas un poquito complejas, se han mejorado mucho eh, y sé que os va a gustar. Es decir, este miércoles a las 12 menos cuarto de España, es decir, Tenéis el enlace aquí en el canal, en los vídeos, ¿no? Vais arriba, vídeos de busca de la verdad. Le dais ahí y ya veréis cómo está programado para el miércoles. ¿eh? Ahora mismo no sé las horas. Eh... Las horas de cada país. ¿eh? En fin. Eh... Más cositas. El tema de. Eh... Documentales, evidentemente, el tema de los documentales, pues bueno, si dais en proyectos, pincháis en proyectos en eblv.es, ¿vale? Eh, podéis acceder al tema de proyectos. Os cuento, una vez estrenado este documental de la Atlántida, ¿vale? Tenemos otro que vamos a grabar en el mes de mayo con lo cual lo estrenaremos a finales de mayo, primeros de junio, porque ahora en septiembre nos vamos a Egipto. Y evidentemente eh, necesitamos, eh, necesitamos eh, un poco de vuestra colaboración, os vais allí a www.esproyectos proyectos, pincháis ahí y veis de lo que se trata, pues que es un poco ayudarnos a financiar ese documental que estamos ideando, ya se está escribiendo el guión, porque ya lo tenemos eh, eh, Jaretau. Yo os voy a leer un poquito en el tema de proyectos en este apartado. Pues eh, dice nuestro próximo proyecto consta de un documental que se grabará en Montserrat, provincia de Barcelona. Para ello contamos con todo nuestro equipo de trabajo de En Busca de la Verdad. Este documento gráfico va a consistir en realizar una narración histórica del lugar y buscando los archivos más escondidos en relación a esa aparición de la talla de la Virgen de Montserrat, pero por otro lado existen una serie de documentos y relatos que nos hablan de ovnis, apariciones extrañas, de seres extraños, desapariciones misteriosas y de personas que, eh, pues han desaparecido misteriosamente sin ningún tipo de motivo, vamos, así por las buenas. Pues bueno, todo eso y más, queremos traértelo todas, eh, queremos traerte todas esas historias y documentos para tu análisis personal y que puedas sacar una serie de conclusiones de lo que ha ocurrido a lo largo de estos últimos siglos. También hablaremos del santo grial, de en fin diferentes eh, líneas de investigación, incluso cuando estuvieron los nazis allí del en en el Tercer Reich. Pues bueno, desde los templarios en la Edad Media, pasando por la Alemania nazi, hasta nuestros días actuales, contaremos todos los acontecimientos más destacados. Pues bueno, para ello necesitamos tu ayuda y hemos decidido realizar un crowdfunding. Vale, yo he puesto aquí total de gastos, pues, 1.050 euros es más, es más, porque yo dije, voy a, voy a hacer un cálculo y luego he ido haciendo cálculos adicionales que me han salido y es mucho más, pero bueno, estamos intentando recaudar, pues, el 50%. Y ya tenemos acumulado un dinerito, lo tenéis ahí en la página web. Vamos colgando las fotografías de nuestros amigos que nos van donando y lo vamos, eh, no, no ponemos la cantidad por respeto, eh, por, res, por el respeto de la, a la privacidad de cada uno, pero ahí vamos poniendo fotografías de las personas que nos van donando y que nos van ayudando pues, para este próximo documental. ¿eh? Así que yo, por mi lado, eh, nada más. Eh, nada más. Eh, bueno, es, se me oye, no se me oye, se me oye. En abril, he dicho en abril, no en septiembre. He dicho en septiembre que vamos en, en Egipto a Egipto en septiembre. No vamos en abril, vamos el mes que viene a, a Egipto. He dicho en, en, en abril vamos a Egipto y en mayo grabamos el documental. Bueno, pues ya está. Pues Si lo he dicho en... Bueno, es igual. Como ya está cerrado el grupo, el grupo está cerrado. Y ya los que somos, somos los que estamos y estamos los que somos. ¿Eh? Ha sido... Eh... Vale, ha vuelto el sonido. Perfecto. Es que no sé, el Windows este me está dando muchos problemas. Muchísimos. Muchísimos. Así que chicos, yo por mi parte, nada más. Muchas gracias. Un besito. Este es uno de los vídeos que estaría bien que lo compartieras y que dé mucho que pensar a las personas, ¿vale? Así que yo por mi parte no tengo nada más que contar, agradeceros que llevamos 53 minutos, estáis aquí aguantando estoicamente como campeones ¿eh? y yo, pues bueno, nos vemos el próximamente mañana, eh, subir una entrevista de temas políticos y al día siguiente eh, el documental de La Atlántida. Así que eh, veis que voy combinando política, conspiración, misterio, fenómenos extraños, según las encuestas que os hice el año pasado, ¿eh? y también el tema de la conspiración, pero conspiración real, no de estar del reptiliano que se saca de la oreja un ratón, ni cosas raras de esas, sino de la conspiración política real. ¿eh? Tendremos invitados aquí, hablaremos eh, también de economía, y traeremos seguramente la semana siguiente a una persona que sí es economista y sabe mucho de economía. Yo por mi parte, un besito, gracias. Y como siempre os digo, nos vemos próximamente. Ser buenos, ya sabéis, ejercicios mentales, muy importante. Hasta luego.